en fruta el espíritu de profecía Soy el hijo de Don Ramón RT y empresa aprendiendo mejor Soy la nueva generación Bajo la también tengo un corazón Soy la quinta estación ya que el castaño transforma en bastón Sono el hijo de un león Rey de la selva, 30 intento cabrón Sono brillo del cañón Son tradición de traición Hoy tengo una misión Vengar el antiguo patrón Ni no olvido ni perdón No hay más tiempo verme está na la fruta O fin está abierto Es inminente Hijo de Don Ramón, creo que por fin tu la solución. Sono vengador, o mi producto es fruto de Son Sono contaminación, cos vermes, no se puede tener compasión. Sono pulverizador, 2000 mil homicida extra sin en opción. Sono recuerdo de Ramón, de esa maldita masaco mató. Sono ganador, adiós, tengo un imperio en construcción.